No not just my friend, okay? She's es best friend, She a real bad, bitch, got her own money She don't no All right, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so we got what he had coming to him. Take the corpse to the Crusher in Harwood, all right? ¿Vale? Entendí? No. Tengo que ir a un lugar. Siempre. Esto es GTA. Sin llorar. No, por aquí no Watch it, Vacha. Vale, vale, estamos controlando las cuentas, o sea, no, no son difíciles, Hay que hacer aquí Dejo mi carrito, no, no quería llegar no, no tengo que dejar. Bien, lo tengo que dejar Me cago Hostia Uh, el pendejo. Gracias. Me ¿Sí? ayudan un cuncito. Nuestros hermanos Morelli. Hola. Gracias. Esa botita. Sí. Se quedaron acá los tontos Ahí vienen, pero vienen lejos. O sea, aquí... Tranquilito. Tranquilito. Despacito Vamos yendo A mi ritmo No llevamos prisa Bueno, si sí llevamos prisa Uy, se chocó Llevo dando Mi problema A la gente Que ¡Ah! ¡Adiós! ¿Criado? No? Ahí está. Ahí. Hostia. Y triturado. Y si, ¿Sí? triturado. O sea, lo vamos a aceptar, que no quiero salir. A patita. no tiene buen dinero ¿no? charlatán Joey Joey tiene otra misión no no no a ver tú Tony y pleni te aguantas y aquí nuestro amigo Joey lo conocimos primero yo fui al poder. presumo que sí. no. ¿Entonces poder. no entiendo. what a ride she's gonna be, huh? all right, listen. Bueno, eh, no pregunto porque te cargo esta no sé que pues vamos a hacer la misión rapidita Y pues aceleremos uy. Prácticamente esta misión eh, tiene que ser fácil Solo llegar, pim pam A ver, aunque creo que si sí, no estoy mal Creo que la, el, el rojo al banco Uy, uy, uy, no has <ríe> Bueno, vamos por aquí, aquí hay uno, yo quedo Ven. Otra vez Eh, eh la bueno, vuelta Uy, eh A ver mafioso, dame tu carro Me iba a llevarle a la policía, pero no chulo Así que dámelo, rata Rata inmunda A ver, despidar. Joder, pero por qué Después de Pues, pues unos 5 minutos más o menos, despidamos a la policía A ver tú, Samuel, Paco y Francisco, súbanse tenemos que hacer un trabajo. Ve al banco de la avenida. Ya vieron que si sí les dije que era el robo al banco. Bueno, sigamos en directo. Porque si no hace mal hay en calle. Joder. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. E, e, e, que, ¡Hostia! ¡Qué golpe! No, pues ese carro va a tener que repararse. Esto se roba porque se roba, chavales. no Ok, carro, arrancadísimo. Pues creo que esa señora no va a vivir para contarme. Paco, Samuel y Francisco, somos, nos tenemos que ir. Pateando el volante, vámonos, vámonos, vámonos. Ay. ¿cómo? Sácame de aquí, ok, a la orden, jefe. Uh -huh. vamos. Ah, vale, y si vamos al paint frame, o sea, el taller de, de autos, está aquí a la izquierda, si no soy mal, freno. Uy, uh. <ríe> torito. Ok, uy, uy, uy, estoy chocando más lo no, no, que tenía pensado, izquierda, freno, oh, hostia Qué bueno, chaval Vale, tres estrellas quitadas en un santiamen ¿Cuánto me cobraron? Pues, poquito Poquito para lo que voy a ganar Bueno, a ver, robamos un banco, espero que, que ganamos bastante para ¿no? O sea, es un banco ¿Cuánto dinero tiene un banco? Pues mucho Vale, vale, vale, llegamos a la izquierda y ustedes aquí se bajan, ¿verdad? Sí, a huevo. Y se baja el telón. Si te soy sincero, 30.000 no me lo esperaba. O sea, pues. WTF. Sigamos con la siguiente misión. Vamos a ver qué dice Tony. Bueno, amigo Tony. Sacando... la colada. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me. Let's teach these would-be tough guys what it means to yeah, be a tough guy. Teach them some respect. No son of mine gets up by some triads. Your father, the yeah, God sorry, rest ma. his soul took no crap from no triads. Yes, back in ma. Sicily. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. Eightball can supply you with what you're gonna need. Okay. tengo que hacer Ni idea pero eh. oh, hostia cuando agarraba azúcar no acuerdo eh no bueno igual quería dar la vuelta eh vale vamos a por estos que están aquí A ver, ¿qué tengo que hacer eso? ¿Vale? en serio? Hostia, tres. No, no, no. ¿Mate dos de un solo. Pero a qué costo? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, mi auto! Vale, vale, aquí yo estrella. Dos, dos, dos, dos, vale. Vale, vamos al Paint spray Rápido. Hostia. Vale, aquí me ven. No, no, no, no, no. Paint spray sigás. Sí, Sí, sí, siento, punto, lo siento, lo siento, siento, siento sí, sí, sí, para sí, sí, sí, Se sí, Rápido, rápido, rápido. Necesito el tú. El tú. Ayudas. Uh. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ahora vamos al último objetivo. Que sería este, que sería otro. No. O sea, me volé a dos de un, de un solo golpe me volé a dos. Qué crack, ¿no? Vale, este güey está aquí. Vale, vale. Oh, no, ¿le ¿lo ¿Un loco? Vale, si hacemos un pequeño... No, no, no, ¿cómo? Pues se va, loco. Joder. No le dije, ¿Qué asco. No pasa nada, no pasa nada Vamos no a hablar, nos ponemos aquí Aquí por si acaso Apuntamos Y let's go Vamos A la siguiente Ok